Nuestro tema acá sobre las declaraciones en el día de ayer que emitiera el secretario de Asuntos Jurídicos del PLD, que pide desligar a la Organización de Señalamientos por Corrupción. El consultor, el consultor jurídico del PLD, José, Dan, José Dantes Díaz, manifestó que cada persona que haya cometido una falta que riña con la ley debe dar la cara. Y pidió deslindar, pidió deslindar a la organización de las acusaciones de corrupción. Señaló que parte de las personas que están siendo acusadas no pertenecen al partido morado. Dijo que la mayoría de la dirigencia no está envuelto en ningún proceso. E indicó que si una persona ligada al PLD cometió una falta, esto no significa que la organización... Sea corresponsable o cómplice de esas acciones, Yerjan. Bueno, te, te cedo la palabra. No, pero, miren, lo primero que eh, José Dantes no puede pedir eso. Bueno, puede pedirle, lo pidió. Pero es que no tiene lógica lo que le está pidiendo porque los actos que se están imputando, que han sido denunciados y que están una parte ya en la justicia, se cometieron supuestamente en gobiernos. Eh, de un par del Partido de la Liberación Dominicana, no fue del PRM, y por tanto eso va ligado, va ligado una cosa con la otra. Lo que tiene que hacer el partido es pedir que se sancione al que, que, al que se demuestre ¿verdad? que sea culpable de un hecho, incluyendo a los funcionarios que no están ahí, que deberían ser llevados por por los cabellitos. Tú sabes acá, usted tenía algo que ver con esto. Y también vincularlo ahí, porque independientemente de la, la organización política que permite que un que un funcionario se corrompa, que un miembro del partido se corrompa o que permita que, un, que una persona eh, utilice los fondos del Estado para su provecho personal, es responsable. O sea, el PLD no puede, no puede decir que no es responsable de lo que pasó en el gobierno del PLD, porque era precisamente el PLD, pero es que carece de lógica eso. Eh, eh, yo le voy a preguntar al sí, señor doctor. Dantes, entonces, ¿quién es el responsable? El PRM, el PRD, el rojo. O nosotros los dominicanos, los ciudadanos comunes que no pertenecemos a ese partido o a, al que no pertenece a ninguna otra organización. Los médicos son los responsables de los actos de corrupción que se le tildan a este partido. O sea, ¿quiénes son? Yo quiero que usted me responda eso. Ahora, esto. ¿tú sabes cómo no, no era responsable el PLD? Si en el momento, antes de que fueran sometidos, por ejemplo, cuando estaban en el poder, investiga esos actos de corrupción, los cancela, los saca de ahí y los somete a la justicia en su propio gobierno. Ahí si sí. es así, si sí, tú dices, no, mira, esta persona la desvinculamos porque descubrimos que estaba cometiendo actos eh, eh, de corrupción. La desvinculamos y la sometimos a la justicia en nuestro gobierno. Pero si tú dejas que sea otro y que venga y te someta a la justicia, ¿cómo tú puedes decir que tú no tienes responsabilidad? El PLD, claro que tiene responsabilidad. Es, es que la permisibilidad que se ha permitido dentro, de este, dentro del Partido de la Liberación Dominicana y como permeó claro. es el resultado de lo que tienen hoy, señores. No, no, no podemos tapar el sol con un dedo. Él dice por acá. Él dice, en uno, en una, cuando se refiere en el día de ayer, parte de las personas que están siendo acusadas no pertenecen al partido morado. Es cierto. No pertenecen cómo, porque no eran funcionarios en el caso de Alexis Montilla. Pero her es hermano de la primera dama. Claro. T tenemos a Michael Rodríguez, escúchame, Tenemos el que está llamando, ¿Sí? bien. el que está en la línea. Buenos días. Buenos días. Adelante. Ica vuelve y, y llámanos al canal si no, eh, 725-0505, muchachos, allá arriba. Sí. Entonces él dice: parte de las personas que están siendo no pertenecen al partido. Alexis Montilla no pertenece al partido. Pero es el, el hermano. El cuñado del presidente. ¿y ¿tú hubieras podido hacer lo que ha hecho Alexi Montilla? Miles de millones. O tú, o yo, o él. Pero Maxi Montilla ahora con los pulpos eléctricos. Señores, pero Magali, la hermana del, preside de, del presidente. En el Fomper. El ex ministro de salud pública. ¿Esos no pertenecen al PLD, señor Dantes? O sea, hacer este tipo de declaraciones como que fuera eh, incoherentes, más que todo es la palabra, tú te dices, pero en qué es que están pensando, vamos a ver la llamada buenos días buenos días solo a ustedes dos, solitos <risa> oye, Yerjan ¿cómo tú estás Carolina? bien amor, eh, Yerjan yo respeto tu posición política y que tú ames al PLD sobre todas las cosas, en todos <risa> los años que el PLD gobernó algo tenía que hacer. Lo que no debió haber hecho es, cada vez que hacía una letrina pública a cinco pesos, caigársela al Estado en cinco millones. Irka, es Irka, no te metas para allá que, que lo fuiste estamos parte pagando de ese nosotros. gobierno. Nosotros, óyeme lo que te voy a decir. Óyeme lo que, lo que te voy a decir, ya. lo que te voy a decir. El fin de semana... ¿Cómo? Que ustedes fueron parte de ese gobierno. Pero, pero nos salimos por cuando vimos la vagabundería. Óyeme lo que te voy Yo nunca he pertenecido a ningún gobierno, porque yo siempre he trabajado como abogada. Yo no, nadie puede decir que me da un cheque a mí. En ningún gobierno, ni cuando guerra Y yo no balaguerita. Yo simpatizo y voy a simpatizar toda la vida por la gente que quiera el bienestar del país. Ahora bien, no defiendo lo indefendible. El fin de semana pasado, yo fui a hacer un trabajo sí, a Villa Arriba. Eh, de los a eh, Bueno, de, de, de ya en Villa, en, en Limón de Ayuna, óyeme. me de, de Barrigol, oye ¿No esto, ¿No lo va a tocar eso ¿Esto te va a calar en su momento, tú tranquilo, oye ah, esto, es yo una... eh, fui a Villa arriba Arenoso, a hacer una, pero déjame hablar, tú Hacer un trabajo, el carro se dañó la batería. Continúa. ¿Qué pasó? Ay, qué mal, Y bueno. Irka, pues llámanos, mañana, Irka, llámanos aquí, mañana, temprano. Llámanos temprano, temprano, temprano, temprano, Irka, para que les responda temprano, bien sí, ayer, ya. Y por mañana también, yo queremos respuesta del caso de los Tucanos, del azulán, del abajigol, sí. funglobe, de la Zulán, de la Barrigol, Funglode. De las Harley. ¿Cómo creció Funglode tanto? Eh.